Tiene poquísima, estaba viendo que podía hacer porque me hace espejo, no me gusta nada, me vuelve loco. Salgo con el mini, vale, porque bueno, estábamos viendo un tema que en España quieren ser ultracomunistas y controlar absolutamente toda la población. Entonces, lo que nos hacen es eh, cada dron que despega lo, lo porque tengo. Oh. Cadron que despega, eh, ¿pero qué es esto? Bro? Saben dónde está y llaman a una patrulla cercana y te envían a hincharte las pelotas. Los traficantes no, los proseletas no, los indocumentados no, los ladrones no, los que roban en el metro en las grandes ciudades entran y salen. Hay ahora un padre que torturaba a los hijos, lo dejaron libre... ...con cargos, acá para no hacerse cargo y meterlos presos... ...los deja libre con cargo y, y los delincuentes están todos libres... ...pero los drones tienen que estar controlados... ...porque claro, imagínense, los drones tienen que estar controlados, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hasta los huevos... ...y ya se está moviendo alguna cosita con este tema... Eh, ...aparte voy a hablar ahora, necesito a alguien que se haya comido una multa... ...por estos fantasmas de AESA y la Guardia Civil... ...y y que, que les hayan multado vale se, eh, se ponen en contacto conmigo que, que tenemos que bueno hacer unas cosas entonces salgo como saben tengo varios terminales salgo con el S23 Plus de Samsung con el Xiaomi Redmi Note 9S y con el eh, Vivo eh, i70 tengo eh, la, la empresa que yo tengo de telefonía no tiene tarjetas clonadas, entonces no le puedo poner los terminales, ni pagando ni nada. O sea, no tienen el servicio. Entonces eh, tengo tarjeta SIM solo en un terminal. Salgo con el a volar con el Samsung y me dice que no he iniciado sesión. Entonces los superinteligentes de DJI eh, no me dejan ir más de 30 metros y 50 metros entre altitud y distancia. ¿Qué hago con eso? Nada. Entre eso y la legislación española... ¡Pah! ¿Eh? Entonces, bueno, tuve que cambiar de terminal, volé con eso, ahora voy a subir el video. Eh, estamos cansados de ustedes. Estamos muy cansados de ustedes. De que cambien la normativa cada dos meses. Que vayan cambiando la situación de drones en España según las negociaciones que hacen con las escuelas, con sus primos, tíos, conocidos, sobrinos, para meterlos en diferentes puntos para hacer... Eh, negocios con los ayuntamientos, es todo una estafa, es todo una gran estafa y este país se les está yendo de las manos, cada vez más violaciones, cada vez más asesinatos, cada vez más violencia y la gente cada vez más cansada, quieren seguir, quieren ir al límite, vayan al límite, no nos dejan tranquilos con los detectores de metales, no nos dejan tranquilos con un kayak, no nos dejan tranquilos con un arpón, y mucho menos nos dejan tranquilos con los drones. Entonces estamos hasta aquí, ¿vale? Literalmente. Ahora voy a subir el video que hice porque a mí no me termina de convencer que el gran sistema sin me esté dando cortes de señal e interferencia a menos de un kilómetro de distancia. Por más que le doy altitud para aumentar el ángulo, vale, me sigue dando cortes de distancia en todos los terminales. Inclusive cuando probé, estamos hablando de teléfonos de más de 1.400 euros, eh, de 150 euros y de 120 euros. O sea, probando todo para que el que, el que pueda haga lo, lo que tiene que hacer y el que no... Eh, el que no se puede gastar ese dinero, pueda, pueda también obtener algo, ¿no? Estoy con 2 eh, Game, ¿vale? Hice el nuevo setup, y está esto aquí Por si alguno se quiere pasar por 2 Game, se lo agradecería, ¿vale? Estoy armando todo el nuevo setup, que no es este, este es uno provisorio Pero ven lo que pasa yo quiero... José, ¿cómo vas? Te veo muy quieto. En fin. Eh, bueno. Así que nada, les voy a mostrar el pequeño vuelo este que hice. Y a ver qué pasa. Vamos a necesitar firmas. Vamos a necesitar colaboración. Si se sientan en su casa a quejarse de su sueldo y no hacen nada de sus condiciones laborales y no hacen nada, de su horario y no hacen nada, de los precios de las cosas en el supermercado y no hacen nada, del tema de legislación de drones y, no y nunca hacen nada, son un país de muertos. No sé los que tienen hijos. La educación en este país es lamentable. Lamentable. Entonces es todo, todo, todo, todo, todo un globo que está yendo a peor y esto no lo para nadie. ¿Qué necesito desde mi canal y mis grupos, un poco de colaboración entrar, opinar, suscribirse, darle like y el que haya tenido una multa se pone en contacto conmigo por privado, que lo voy a derivar a un abogado de... vale van a hablar con un abogado y va a pasar algo pero necesito que, que se pongan en contacto y no paguen las multas no paguen una multa más que tenga que ver con drones. No den explicaciones de nada. ¿Vale? Y estamos en contacto. Si no, termino preso. Osvaldo, una copita, por favor.